No sé si tengo que hacer algo con esto. No tengo que hacer nada, ¿no? Sí, sí, sí. sí se oye. Adelante, ¿no? Bueno, yo vengo a contar el proyecto Timón. Timón es un proyecto europeo que coordinamos desde la Universidad de Ucto, está financiado una convocatoria de transporte de H2020, en el cual participamos 11 organizaciones diferentes y hasta 8 países europeos con un presupuesto de 5 millones de euros, una duración de 3 años y medio. Aquí vemos un overview de un poco los países participantes que tenemos, así un poco como de las tareas que nos tenemos que repartir entre esos 11 participantes en particular. La Universidad de Deusto, aparte de hacer de coordinador de, ese, de este proyecto, o megaproyecto todavía en curso, pues bueno, lideramos la parte de lo que es la inteligencia artificial del proyecto. Y ahí entra inteligencia artificial y procesamiento de datos, así como en sinergia con otros socios, pues hacemos comunicaciones híbridas, posicionamiento, diseño de arquitectura, gestionamos datos abiertos, fomentamos la participación ciudadana. El concepto general es el siguiente, lo que queremos es desarrollar una plataforma web, así como aplicaciones móviles, que sean capaces de dar servicio e información dirigida a toda la gente del tráfico, tanto la gente de la carretera, como los conductores y con muy especial hincapié en los usuarios vulnerables de la vía. Y este tipo de servicios van orientados, por ejemplo, a dar alertas de riesgo, predicciones de la congestión, planificador de rutas, que además se nutra de esas predicciones de la congestión para hacer rutas más óptimas, así como un optimizador de rutas. Aquí vemos un overview de todo el proyecto, donde vemos que en una primera etapa aquí lo que vamos a hacer es integrar diferentes fuentes de datos, esa variedad de la que nos hablaba antes, la vamos a integrar aquí, y, y los datos con los que contamos aquí son datos de vehículos y VRUs, datos de posicionamiento de esos vehículos, datos que nos proveen los propios integrantes del tráfico, datos de la infraestructura y datos abiertos. Una vez que tenemos esos datos, vamos a desarrollar lo que llamamos tres tecnologías core, una de ellas es las comunicaciones, las comunicaciones híbridas, para el movimiento de esos datos, el movimiento de la información. Otra de ellas es el posicionamiento cooperativo, buscando obtener un posicionamiento a nivel de carril con un bajo coste. Y la tercera de ellas, en la que estamos involucrados, es la parte de inteligencia artificial, donde esperamos hacer planificación de rutas eficientes para los usuarios, así como predicción de la congestión. Todas estas tecnologías core se integrarán en el servidor de timón y ese servidor de timón se utilizará, como apoyo para el desarrollo de diferentes servicios que podemos ver aquí. Tenemos servicios orientados tanto a los VRU, como a los conductores, como a los negocios, así como la implementación de un ecosistema colaborativo timón del que cualquier persona, cualquier organización, se pueda nutrir y hacer uso de esos datos, de esas predicciones, para desarrollar nuevos servicios. Objetivos específicos, pues pasamos por la recolección de datos, la mejora en el posicionamiento, desarrollo de redes de comunicación híbridas, detección y predicción de patrones de tráfico y optimización de rutas en base a estas predicciones así como la implementación de servicios para la ciudadanía la parte tecnológica tenemos retos relacionados con la inteligencia artificial el posicionamiento y las redes de comunicación híbridas como aspectos innovadores quizás destacamos la recolección y procesamiento de diferentes fuentes de datos en un entorno interconectado es decir interconectamos los vehículos tomamos su posicionamiento en tiempo real, lo procesamos y aún así distinguimos usuarios vulnerables de la vía, como son peatones y motociclistas, para darle unos servicios especiales a ellos. Luego también procesamos datos provenientes de la infraestructura, así como datos abiertos que muchas ciudades ponen a disposición de la persona. También trabajamos con el concepto de que los vehículos van a ser sensores de la propia ciudad, nos vamos a aprovechar de esa información que los vehículos recogen ya de por sí, simplemente con su posicionamiento, la velocidad a la que va circulando, eso si tenemos infinidad de vehículos, ya nos podemos hacer una foto muy interesante de cuál es el estado actual de la ciudad. Y también los usuarios de vehículos son prosumers, es decir, tanto proveen esos datos como que se nutren de la información extraída de esos datos. Por supuesto, todo eso pues en tiempo real. Tenemos planificado dos testeos, dos fases de testeo en Helmond. la primera de ellas se realizó el año pasado con éxito, que eran pruebas más de madurez de la tecnología, de madurez de los sistemas, y luego tenemos planificado un pilotaje en entornos real en Lujana, donde se espera contar con la participación de entre 50 y 80 usuarios voluntarios que hagan uso de estos servicios en tiempo real y en la propia ciudad. Luego dentro de la parte de inteligencia artificial nos surgen, que es la parte quizá la que yo estoy más, más metido, la parte de analítica de esos datos, surgían varios problemas con esto del tráfico. El tráfico, aunque se puede simular muy bien como un problema analítica, tiene ciertas particularidades de los problemas de analítica. Una de ellas es la interpretabilidad de los modelos. No queremos modelos que te digan, oye, ten cuidado porque esta calle se va a atascar, Sino que haremos modelos que te digan eso y además te digan por esto, por esto y por esto. Porque he detectado, he detectado que hay un evento, he detectado que va a pasar eso. Y eso es algo de lo que las técnicas clásicas muchas veces carecen. Esas redes neuronales artificiales te van a dar una respuesta muy precisa, pero no te van a decir por qué está pasando eso. ¿Te puedes fiar de ello o no te puedes fiar de ello? Al final, estos métodos analíticos presentan gran porcentaje de acierto, Pero muchas veces el operador quiere saber por qué. Te está diciendo eso. Entonces, buscaba un método que, además de un porcentaje de acierto razonable, se centraran en la interpretabilidad de esos métodos. Que pudieran leer por qué el sistema inteligente está llegando a la conclusión. El segundo problema era el imbalanceo de los datos. Es decir, cuando estamos con tráfico, hay estados de tráfico que son altamente infrecuentes. Pero por ser altamente infrecuentes, precisamente por eso son altamente interesantes. A nadie le interesa saber que a las 4 de la mañana no va a haber atasco. No es un dato interesante. Entonces hay muchos problemas de Machine Learning que, bueno, que puedas tener un gran porcentaje de acierto sin ser útil de ninguna manera. Yo puedo decir que a nadie aquí le va a tocar la lotería. Lo siento. <risa> <risa> y posiblemente tenga un porcentaje de acierto muy alto. Pero posiblemente no estoy dando ninguna información útil. Entonces es un problema que nos encontramos cuando trabajamos con datos de tráfico. Ahí ha estado muy anómalo el atasco que va a producir un accidente, que no lo puedas predecir, no se puede predecir que va a pasar un accidente, pero sí puedes estudiar el patrón de datos que ese accidente está generando y predecir que tras 15 minutos, tras 10 minutos de ese accidente, oye, ten cuidado porque aquí se va a formar un atasco, porque estoy dando una variación en el patrón de los datos. Entonces normalmente las técnicas se centra en el grado de acierto. Entonces, la parte de inteligencia artificial, Timón quiere ir un paso más allá y abordar estos dos problemas. Uno de los objetivos generales es trabajar la predicción de la congestión mediante el uso de técnicas meteorísticas basadas en sistemas biológicos y también usando una representación en lógica y difusa. Esto quiere decir que las conclusiones o el proceso de inferencia que nos lleva a que el sistema tome la conclusión, no un proceso numérico, no es una ecuación que te dice, oye, va a haber un atasco porque el resultado de esta ecuación grandísima sale menos 2. No, te va a decir, estos sistemas te representan la información que oye, va a haber un atasco porque estoy detectando que aquí está creciendo este valor y aquí está disminuyendo este y este valor se mantiene. Lo cual es anómalo porque en promedio en esta semana se da esto, esto y esto. Te da una interpretabilidad, una legibilidad de esos modelos. Luego también planteamos la optimización de rutas punto a mundo, también utilizando optimizadores bioinspirados bio y de una manera multimodal, es decir, considerando diferentes medios de transporte, no solo rutas en coche o en un solo medio, ruta a pie, en coche o en transporte público, utilizando diferentes modos de transporte. Entonces, bueno, en lo que respecta a técnicas, lo, lo primero que hicimos fue establecer un baseline, es decir, queremos ver estas técnicas de inteligencia artificial, estas técnicas de analítica de datos que ya existen, ¿Cómo se enfrentan a estos problemas que tenemos de imbalanceo? ¿Cómo se enfrentan a esto? Entonces lo que hicimos fue hacer una comparativa de 384 modelos. Y entonces con eso establecimos un baseline. Y vimos que, bueno, que si miramos lo que es el porcentaje de acierto ponderado, no global, ponderado, obtenemos que no funcionan tan bien. Al final estamos hablando de un 60% ponderado, no total. ¿vale? Si medimos los tiempos, de generación de ese modelo, así como los tiempos que tarda ese modelo en darte una respuesta, cuánto tiempo tarda en decirte qué es lo que va a pasar y cuánto tiempo tarda ese sistema en aprender, cuánto tiempo tarda en mirar todos esos datos y aprender, decir, bueno, este es el patrón de los datos. Vamos que bueno, que son tiempos aceptables, estamos hablando de entre 12 segundos y 6 minutos. Y luego tenemos que la complejidad, bueno, tenemos sistemas que van de entre 5, 10, 20 reglas formada por una longitud de entre 2, 4 de longitud. Y aquí hicimos comparativa con dos tipos de datos. Uno de ellos consideraba, únicamente para un punto de la carretera, esta es comp de completo, está trabajando con 50 variables. Si lo ponemos en un Excel, únicamente para predecir la, la congestión en un punto, estamos trabajando con 50 columnas en esa gran tabla. Y luego tenemos una versión simplificada, donde vemos que bueno la versión simplificada, que únicamente tenía 15 variables la diferencia es muy poca pero posiblemente compense ese valor que no están dando entonces una de los retos que nos propusimos fue decir bueno vamos a reducir datos a lo mejor no necesitamos 50 cosas para predecir esto con un 80 90 por ciento igual me puedo quedar un punto porcentual por debajo pero en vez de 50 cosas utilizar 10 era un poco uno de los planteamientos entonces ahí Trabajamos con técnicas tanto de selección de qué datos son relevantes, interesantes. No vamos a guardar todo el histórico. No nos interesa todo el tráfico que ha pasado durante la madrugada. Todos esos datos van a ser muy similares entre sí. Vamos a seleccionar qué datos nos son valiosos para extraer el patrón. Y luego también vamos a seleccionar qué atributos nos son valiosos de todo eso. No solo del tráfico, sino también desde el punto de vista climático, desde el punto de vista administrativo. De todos esos datos, realmente, ¿cuáles son los valiosos? Entonces, con eso lo que hicimos fue implementar versiones mejoradas de algoritmos basados en métodos genéticos y en lógica difusa. Entonces, lo que hicimos fue tratar cada clasificador como un clasificador débil y ajustar la importancia de cada regla en cuánto aporta esa predicción, cómo de significativa esta regla, ¿vale? Que a lo mejor esa regla, si yo la incluyo, hago mi sistema más complejo, pero me está aportando mucho, o me está aportando poco. Luego vamos a generar esas reglas en base al algoritmo evolutivo y vamos a ajustar las funciones que nos miden cómo de bueno es esto. Lo vamos a ajustar también teniendo en cuenta cómo de interesante es esto. Ya no solo cómo de bueno cuánto acierto, sino cómo de interesante es el acierto que estoy teniendo. ¿Te estoy prediciendo que a las 4 de la mañana no va a pasar nada? ¿O te estoy dando una predicción de que va a haber un atasco dentro de 10 minutos que nadie se espera, que es algo completamente anómalo? Entonces, lo que hacemos fue recoger los datos de esa nube de Timón, que al final congrega muchas fuentes de datos, y con eso proveemos tanto el estado actual como el futuro del tráfico inferido. Y lo geolocalizamos esa información mediante un módulo GIS y esa información se envía a la nube de Timón para que cualquiera, una vez desarrollado el proyecto, pueda acceder a esa nube y acceder a esa información. No solo del estado actual del tráfico, un agregado de muchísimos datos, sino como a predicciones futuras en tiempo real. Hicimos un testeo, como he dicho, una primera fase de testeo de esto en una autopista de Helmond, donde cogimos datos únicamente de siete cámaras de tráfico. Ya veis que pues, hablamos, cuando hablamos de infraestructura hablamos de cualquier sensor en la infraestructura. Entonces, en este caso, Helmond estaba instrumentado con cámaras y cogimos esas siete cámaras. También hicimos pruebas de escalabilidad, hasta 240 cámaras se podían procesar. Incluimos también datos meteorológicos que estaban dados como una fuente de datos abiertos. Pues vamos a aprovecharla porque tiene impacto el en el tráfico, cuál es el estado del clima ahora mismo. Con esos datos teníamos una precisión del 90%. Es decir, obtenemos el 90% de acierto ponderando por la rareza de los eventos y luego dábamos esa predicción en tiempo real. <coughs> lo que respecta al diseño de rutas, lo que tenemos en cuenta es vamos a optimizar mediante un algoritmo multiobjetivo, es decir, no... La ruta óptima no se puede medir únicamente en un parámetro, no es la más corta ni la más rápida. Hay un conjunto de rutas que a todas son buenas, no hay manera de decir una mejor que otra. Entonces en este caso nos vamos a centrar en como de rápida, como de eficiente, cómo de verde esa ruta. Incluimos datos de las pendientes de la cartografía de la ciudad para hacer un cálculo de la emisión de CO2 de esa ruta, como de verde esa ruta. Luego también, como queremos hacer especial hincapié en los usuarios vulnerables, Vamos a usar también esa información para ver cómo de amigable para los ciclistas esa ruta. Y con eso lo que vamos a hacer es darle al usuario una serie de alternativas, ya sea con un medio de transporte único o pasando por varios medios de transporte, públicos o privados. Por ahora las conclusiones, timón, un proyecto que está en marcha y aún estamos apenas a la mitad del proyecto, pero bueno, conclusión así parcial, hasta ahora hemos conseguido reducir todos esos datos que nos llegan de toda una ciudad, datos meteorológicos, etcétera, etcétera, sin perder precisión en estas predicciones, hemos conseguido reducirlo hasta un 70%, obteniendo hasta ahora predicciones de más del 90% y del 80% si estamos hablando de estados altamente anómalos, es decir, 80% en predicción de que se va a formar un atasco producido por un accidente. Estamos hablando de tiempos necesarios para construir todos estos modelos, que al final, como ha dicho él, se nutren de miles de fotos, que en este caso son una foto es cómo está el tráfico ahora, en menos de 10 minutos. Generar todos estos modelos para toda una ciudad entera. y un tiempo necesario para hacer predicciones por debajo del segundo, con lo cual podremos dar servicio a peticiones externas. Y respecto a la complejidad, estamos hablando de sistemas de entre dos y cuatro reglas. Es decir, todo esto lo conseguimos simplemente con... Entre dos y cuatro frases, oraciones. El sistema te va a decir, pasa esto porque se cumple esta regla, la otra o la otra. Y, y no van a ser frases muy largas. Son frases que cada una de ellas te tiene en cuenta cinco aspectos, cinco atributos. Con eso es todo. Muchas gracias. <risa>